De regreso en este contacto diario en el día de hoy, eh, que es lunes 5 de agosto del año 2019. Esta es la segunda parte de este conversatorio que hemos tenido en el día de hoy con Ezequiel González y nuestro amigo Tony Vargas. Ahora vamos a tocar el tema que dejamos nosotros en el tapete y es eh, el tema de Procedimiento Simplificado de Tributación. Amigo Tony, ¿qué significa esto? Sí, buenos días. Ya, ¿verdad? Participando en lo que es este tema. En, en buen español, ¿con qué se come eso? Tony? <risa> <risa> bueno, esto esto es algo positivo de que el Viceministerio de Fomento a la MIPIME a ven, tiene varios años trabajando para el beneficio de lo, de lo que son las micro y pequeñas empresas. Anteriormente existía lo que era el PST, es el programa de simplificación tributaria pero tenía algunos inconvenientes eh, y el viceministerio en conjunto con otros actores de la economía nacional eh, ha empujado a lo que hoy tenemos ya verdad, que ya lo podemos dar como un hecho que fue el decreto del reglamento de régimen de tributación simplificada y qué nos va a permitir esto bueno, el las micro y pequeñas empresas se pueden acoger a dos, a dos variables. Una es lo que tiene que ver con los ingresos, y en la parte de los ingresos eh, son las personas físicas y, y jurídicas, en parte de los ingresos, hasta millones mil pesos de ingreso anual, y la otra es en base a las compras hasta 40 millones de, de pesos. En resumen, esto es lo, que nos va, lo que nos va a permitir es... Eh, las la micro y las pequeñas empresas no van a tener que tener, tener la obligación de mensualmente enviar los reportes de ventas y de ITEBI, es decir, del 606, 607, eh, no van a tener que pagar anticipo. Y, y eso es, creo que la, de, de, todo, de todo lo que he hablado, <coughs> es lo que más... Eh, lo que más... tedioso. Más tedioso, l, más oh. tedioso y, el, y el mayor beneficio es porque, ¿qué es el anticipo? Cobrarte a ti algo, una proyectarte una posible Antes ganancia de, pero que tú vas mía. a tener Ay, yo, no creo, base, yo pago anticipo como, como, como dueño de un consultorio ¿verdad? y en base a eso <risa> entonces al final eh, ya lo que tú has pagado te restan lo que tú supuestamente mm, sí, te vas a ganar y esto, pero tú estás pagando anticipadamente lo y, y, y de casi lo que, siempre te pagas más de lo que te quitan al te año entonces con, con este régimen Tony pero eso es ya eh, sí, se, se de, está implementando desde ya desde ya el decreto salió el primero de este de este mes, en agosto, que era lo que faltaba, la firma del presidente. ¿verdad? Y ya decretó el reglamento. Y creo que se está adecuando, ¿verdad? La DGI tiene que hacer sus, sus adecuaciones para empezar a, a, a cumplir lo que es el reglamento. O sea que ya Sergio va a dejar de pagar anticipo. Sí. Sí. Tienen, tienen que hacer un procedimiento para adherirse al régimen. Porque está el régimen de tributación normal y va a estar este régimen. Entonces el procedimiento es hacer una solicitud a lo que es la dirección general de investigación. ¿Cuál, cuál es el monto top? Entonces? En ingreso a, a, anual, 8 millones setecientos. Se le va a seguir pagando. Pero en compra. hasta 40 millones de, de pesos ah, ahí, en no Entonces <risa> se pueden adherir en, eh, tanto personas físicas como jurídicas. Lo único que quedan exentos de este reglamento son las constructoras, la, constructora, la quedan fuera, no pueden acogerse. No pueden acogerse. Las constructoras, eh, lo que son las televisoras eh, y otras, la ley establece, ahora mismo no lo tengo bien bien claro, pero es, es muy específica cuáles quedan fuera. ¿Quiénes no pueden optar por ese.? El sector agropecuario sí puede acogerse, está y, y, lo, y lo especifica así: persona física, jurídica y agropecuario. Okay. El, el impacto, Tony, eh, que esto pueda tener. Mira, es un impacto... Te voy a dar un testimonio, antes que nada, Tony. El hecho de una pequeña empresa tener que bregar todos los meses con ITEBI, con los anticipos... Es más, hay, momentos, hay meses quizás que la empresa pague más del servicio que le tienen que pagar contable que lo que va a pagar de ITEBI. Correcto. O sea, y el tiempo que una persona, los negocios pequeños, tú sabes que lo que está es el dueño, quizás la, la esposa... Que tienen que dedicar a, a recopilar toda esa factura, a verificarla, porque si no, entonces se te presenta un error, un... ¿cómo es que lo llaman? Un ¿Impuesto Interno? Un descuadre, una. Eh, él, él tiene un nombre, un, o sea, que simplemente que la información que tú le das te queda una factura por fuerza. O sea, el tiempo que hay que dedicarle a eso solamente tiene un valor eh, in, increíble. Y el, y el impacto es significativo, porque ¿cuál es de las críticas que se le hace específicamente a lo que es el sector de emprendi a los, los emprendedores? tú emprendiendo tiene una carga, una carga impositiva demasiado alta. Entonces, considerando esa misma ley, hay una ley de emprendimiento, que es la 688 88 16 que fue promulgada en el 2016, eh, establecía de que los emprendedores, cuando entran a, a lo que es eh, la parte de, de, de la empresa, tienen esta carga impositiva. ¿Qué impacto va a tener? Bueno, esto, y, al, y lo decía, leía el, lo que era el, el director de, de Impuestos Internos, Maguín decía, que esto lo que va a llevar es a más formalización, que la empresa no estén por abajito ¿verdad? y se abran y se acuajan lo que es la parte de la formalización, porque ser formal es un buen negocio. Eso que dijo, no, eso se lo utilizó nuestro amigo Mario Marcelino, que él decía, desde que yo inicié mi negocio siempre me ha gustado estar organizado y por la ley, porque así yo puedo hacer lo que ¿no sin uh -huh. ningún problema. Como referente a ese término que usted le hizo, ese eslogan que dice, claro. que dice ese quien. O sea, estamos diciendo entonces, Tony, que eso va a ser un impacto eh, positivo en lo que es el, la, la economía en el país, sobre todo para estas pequeñas empresas. Correcto. Nosotros como Centro Mipimes, UGNE, eh, vamos a partir de, en los próximos días, vamos a elaborar, en conjunto uh -huh. con la Dirección General de Impuestos Internos, varias capacitaciones para capacitar a la empresari al empresariado a, lo a los micro pequeños eh, y medianos empresarios sí, para que, se para que conozcan claro. porque qué es lo, lo que tú hablabas ahorita también de, de la inteligencia Mucha de esta información eh, de estos beneficios no llegan a, concret a concretarse o las personas no acceden a ellos por desconocimiento entonces nuestro papel como como gestores eh, de este de, de los micro pequeños y medianos empresarios es dar a conocer y este programa nos ha ayudado bastante a, a nosotros, nos ha abierto las puertas para difundir todas esas buenas prácticas, todas esas, eh, todas esas buenas iniciativas que se han venido dando desde el, desde el Viceministerio de Fomento a las mipymes dirigida por Ignacio Méndez. verdad y, y el impacto nosotros en los pocos meses lo vamos, lo vamos a ir viendo cuando las empresas se vayan acogiendo a lo que es este régimen de tributación simplificada. Eso es correcto lo que tocaba de decir. Muchas veces por ignorancia nosotros no accedemos a hacer a los beneficios cosas, claro, porque, por, por desconocimiento. Entonces, porque la, la, la, están ahí. Esa ley está ahí y hay muchas como esas que, que, que nos dejaran sendos beneficios, pero por desconocimiento, por ignorancia, nosotros no los recibimos. Tony, gracias por estar con nosotros, señor González, y usted también. ¿verdad? En de este gracias. segmento y gracias a siempre esa visita de Tony pues son muy beneficiosas para nosotros y todos ustedes que disfrutan de este espacio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa y al regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla y los titulares que traen los principales medios de comunicación en el día de hoy. Así que no le cambie que en breve regresamos. <música>